Støv lidt, Katrine, for krist. Ja, gemen, en el ¿Pueden Si es lo que he ha conocido, ellos hacen mi mundo triste. Son un en el Una con en el, en el, el, el de el de su se Y Y que yo pueda ir a mi lugar, mis